Surco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling. Hola amigos, aquí estamos de regreso con su programa favorito, Pes en el Surco, y aquí estamos con Oliver Frolling y Nayeli Tello. Y Nayeli, cuéntame quiénes son o quién es nuestro invitado el día de hoy. Pues hola Oli, hola a quienes nos están escuchando a través de Pes en el Surco. Decirles que estamos muy felices porque hoy tenemos a un, a un poeta que es parte de esta antología de la que ya hemos estado hablando en, en algunos espacios, que es la antología Verbo Raíz, poesía originaria de Oaxaca, eh, para la que estamos realizando una campaña de fondeo, entrando a la página de donadora.org. Y bueno, pues para seguir invitando a quienes nos escuchan a que donen, hoy vamos a estar platicando con con un joven, un joven eh, juchiteco, eh, que se llama Fernando Valdivieso Magariño, yo creo que es de los, de los jóvenes de esta antología, Verbo Raíz, y bueno, Fernando actualmente está estudiando la licenciatura en intervención educativa en la Universidad Pedagógica Nacional 203, ahí luego nos podemos echar... Un chismecito, Fernando, de, de la licenciatura, porque yo egresé también de esa licenciatura, solo que en la unidad oh. 201, aquí en el, en el centro. Y bueno, Fernando en el 2008 obtuvo, en el 2018, obtuvo la mención honorífica en los premios CASA. Y en el 2019, sus poemas fueron seleccionados para la quinta y sexta antología de poetas latinoamericanos por la editorial Nemesis. Y es en el 2020 cuando por fin Fernando, con su constancia y con su buena poesía, por supuesto, obtuvo el premio Casa, con su poemario Casa Vacía, o en Dishazá, que es el, el idioma que Fernando habla, Yo estuve o ya me corregirás, Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola Nayeli, súper este, bien, encantado de estar aquí con ustedes, empecé este, en el surco. Eh, Reiterar otra vez que la gente se anime a donar en donadora.org este, para apoyar estos proyectos que, la verdad, son necesarios para dar a conocer los diferentes idiomas que se hablan, no solo en el Estado, sino también dentro del país y, y en todo el mundo, ¿no? Eh, Saludar también a Oliver y a ti y a todos los radioescuchas y decirles que, pues, siempre nos animemos a escribir. Eh, la constancia, como dijiste tú al final de cuentas, eh, hace que uno reciba frutos y reciba eh, eh, toda esa idea que uno va cultivando poquito a poquito, ¿no? Este, no desistir, eh, la poesía es rica en cualquier idioma y, y, y siempre ser constante, siempre ser lectores ávidos de todo lo que ustedes quieran para eh, fructificar esa voz, es, esa, esa palabra, esa idea, esa cosmovisión. Y claro, cuando gustes, platicamos sobre la licenciatura, muy hermosa, muy bonita, por cierto, Este, la verdad sí, encantadísimo con la UPN, con todos los maestros y todas las licenciaturas que llevan y que, y que hay en las ramas de esta universidad, ¿no? Pues Fernando, me encanta tu entusiasmo, ¿no? Tanto por la poesía como por, <ríe> por la UPN, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? O sea, pues la verdad me da gusto así que, que haya estudiantes, ¿no? Que estén así como que convencidos, ¿no? Y entusiasmados de, de lo que estudian, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque así debe de ser, ¿no? Porque es una, es una oportunidad claro. también de formarse, ¿no? Y el entusiasmo también habla bien, pues, de de tu licenciatura y de la institución, ¿no? Y también me, de hecho, llamó la atención de, del poemario, ¿no? De Casa Vacía. Yo estuve porque hace como cinco meses entrevistamos a una autora, ¿no? De un libro que se llamaba, o que se llama Casas Vacías, ¿no? Esa prenda Navarro, ¿no? También, entonces, ¡ah! ¿no? no sé si hay conexión ahí, pero luego platicamos, ¿no? Este... Claro. Pues ¿por qué no empezamos con, con localizar tu poesía? ¿no? O sea, hemos notado que en el poemario hay mucha participación de gente del istmo, ¿no? De Ditsasat, ¿no? Y obviamente pues hay algo ahí, ¿no? Y creo que pues para empezar, pues sería bueno nada más platicar un poquito del istmo y de su región, ¿no? O sea, ¿qué representa el istmo para ustedes? Eh, claro, es una pregunta muy muy interesante, eh, ya que por ejemplo este cada quien eh, determina eh, la forma en la que observa y la que en, cómo vive cómo vive su contexto, no. Pero en general eh, creo que Puchitán este en específico es un lugar eh, que ha sido siempre hito en muchas cuestiones, ¿no? tanto en cuestiones sociales, en cuestiones subversivas, en cuanto a la poesía y a la literatura y en todas las artes, eh, como en muchos estados y en muchos contextos, ¿no? pero yo estoy súper agradecido de permearme, de, de, de empaparme de todo esta, este conocimiento que hay alrededor de, de mí, este, es, es, es, es, es hermoso, es bonito, porque por ejemplo nosotros eh, como contemporáneos, como jóvenes, eh, tenemos este, conocidas, ¿no? Está la maestra Irma Pineda, la maestra Natalia Toledo, el, el lingüista Víctor Cata. Son gentes que, que han sabido posicionar su, su, su literatura, su, su poesía eh, en espacios donde nosotros también podemos leerlos y también a raíz de eso entender y, y discernir, ¿no? Qué, ¿Qué podemos escribir y qué podemos eh, eh, dimensionar de, de la literatura que ellos, que ellos hacen? Y a raíz de eso también nosotros entregar, ¿no? Por ejemplo, yo. Yo ahorita con Héctor héctor Lee, este, pues creo que estamos como en, esta, en este hilo que somos como la banda nueva, los compañeros nuevos que están saliendo ahorita, eh, de emergiendo de la tierra, así podría decirse, este, y estamos aquí este, escribiendo, entonces para mí Puchitán es como eh, una reminiscencia, una reminiscencia de, de fiesta, una reminiscencia de lucha, una idea así muy, muy clara, una idea muy clara de... de, de de, de ser fuerte, ser fuerte en cualquier situación, ante cualquier adversidad, para mí entonces englobaría como fuchitán una reminiscencia de fuerza y fiesta. Qué lindo, Fernando, qué linda qué lindo cierre, ¿no? De fiesta y, y fuerza. Eh, queríamos preguntarte también, Fernando, eh, pues tú eres bastante joven, ¿no? En un contexto que ya nos dices... Necesita de la fuerza porque también es un contexto complejo el contexto del, del Istmo y eso se traduce también en la poesía tuya y bueno, también en la poesía de Héctor Lee que acabas de mencionar, ¿no? Y, y yo creo que de muchísimos, y si no es que de todos los poetas de, de la región del Istmo. Entonces, ¿cómo surge, Fernando, tu interés por, por escribir poesía? O sea, ¿de dónde te, te nace eso? ¿Cómo te formaste también en, en, en la poesía? Porque... Quiero decirle al público que aunque eres muy joven, eso no le resta ninguna calidad a tu trabajo, ¿no? Creo que, sí. creo que es una poesía muy bien plantada en la, en la tierra, como dices tú, ¿no? Con, con mucha fuerza, con mucho argumento también, y mucha calidad. Entonces, ¿cómo surge tu interés por la poesía y cuál ha sido, digamos, la formación tuya en este sentido? Ok, eh, bueno, eh, la verdad es que desde muy joven, estando en la secundaria, eh, yo empecé a interesarme en casa. este, Mis tíos, eh, hermanos de mi madre, eh, siempre han sido o han militado con esta idea del de compromiso social, ¿no? Eh, en casa habían libros de Máximo Gorky, habían había libros de Engels, habían libros de Marx, habían libros de Trotsky, habían libros que, que, que yo tal vez no comprendía o que tal vez agarraba para ojear en un solo momento y me aburría, la verdad, entonces... Pero ahí nació, ahí nació como esta idea de comprometerme con la idea literaria, ¿no? Y cuando yo estaba en la secundaria, eh, en la Casa de la Cultura, que es un centro hermoso para todos nosotros, eh, habían, este, habían pues ahorita por el, por el terremoto que se llevó gran parte de la estructura, eh, habían este, recitales de poesía, y en una ocasión yo eh, vi y escuché a la maestra Emma Yodo, ma Pineda, leer y dije, quiero ser como ella. O sea, yo dije, quiero ser como la maestra. Me gusta la fuerza que tiene su voz, me gusta cuando ella lee, cierra los ojos, y cuando traduce, como yo entiendo el zapoteco, digo, no es lo mismo. No lleva el mismo mensaje, pero dicen o sea, porque cuando traducimos al final de cuentas, no, no es el mismo mensaje que, que llevamos, ¿no? que es tan deliciosa, te aplica la palabra, que cuando escribimos algo en nuestra lengua, en nuestro idioma y lo cambiamos a, al castellano, al español, cambia completamente y es algo completamente diferente. Pero entonces yo dije, esto me encanta, esto me gusta, y a raíz de eso empecé con, con textos y, y creo que siempre uno, cuando empieza, cuando germina su palabra, siempre es algo muy meloso, ¿no? en, en torno al amor, en torno al despecho, siempre escribía sobre eso y ya después, eh, eh, creciendo más, este, dándome cuenta de las cuestiones sociales, eh, yo entendí que también mi poesía tenía que estar comprometida con, con un sector, no en específico, pero para con la gente como yo, ¿no? que está aquí siempre luchando y dando el... el, el, el, el el mensaje de que podemos estar bien y podemos luchar para lo que nos corresponde, para lo que nos nos debe la vida como tal. Entonces, este, yo empecé y pues los primeros acercamientos que tuve aparte de la literatura zapoteca con los compañeros contemporáneos que tengo y los compañeras, las compañeras y los compañeros este ya grandes que ya ya tienen su carrera ya cimentada eh, pues fue eh, T.C. Eliot, este Wislawa Szymborska, este Roque Dalton, eh, fue leer este tipo de poesías, este Ho Chi Minh, fue leer poesía que estaba comprometida también, no eh, Pedro Lemebel, yo empecé a, a leerlos y a entenderlos y, y yo empecé a, a como a descifrar este mundo que des, que, que que no conocía, no porque la, siempre conocemos la poesía melosa, no este eh, Mario Benedetti, no sé Poesía que, que, que siempre está a la orden del día, pero cuando ya empiezas a escudriñar entre estos autores, entre esos escritores, ya te das cuenta que, que hay como, como un hilo, un conductor que te lleva a reflexionar en esta idea del mundo, ¿no? de la gente que está ahí, de la gente que trabaja, de la gente que, se, que, que está comprometida en un futuro distinto o en una utopía, dijera Magón, pero es difícil hasta cierto punto y creo que por ahí quiero que vaya mi poesía. No sé si va, pero me gustaría que mi poesía fuera de ese lado y ese fue como mi primer acercamiento con la poesía y con la escritura. Pues otra vez me encanta tu entusiasmo, ¿no? Y esa mezcla entre, digamos, el arte, ¿no? Y también el compromiso social, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? Y obviamente ahí en Juchitán también hay una larga trayectoria, ¿no? De movimientos, ¿no? De retomar estos compromisos, ¿no? Y retomarlos, ¿no? Y cambiarlos y e integrar más gente, ¿no? Y qué bueno que, que se ve que ahí ya la siguiente generación que va va a seguir con esta... Tradición, ¿no? Pero estamos hablando mucho de poesía, creo que sería buena idea de escuchar un poquito de poesía, entonces no sé si nos puedes leer una de tus obras. Claro, encantado. Eh, hace poco eh, terminé de escribir eh, un poema que en lo personal me gustó porque es algo como catártico, eh, luego cuando uno anda explorando cosas del cuerpo y la psicodelia, se... se, se se entera de muchas cosas que no son visibles a los ojos, ¿no? Este poema se llama Meu Jubi, Alacrán. Eh, meu Jubi. Jiguda agua Mira que el Viaje capapa ti venda. Necudi, vie que zigi zigi Diruá. Luluenga, Pajá. Luis, ziki, ziki, va ya. Naná, de deche. Ne vi la... me un yubique. Ne vi a la caná. lo a Alacrán. El día que ingerí un alacrán, se esfumó la mañana. Miré atónito una serpiente volar, haciendo espirales en el aire. Sentí mi boca desprenderse. Sentí me nacían alas. Sentí mi cuerpo infestado de hormigas. Corrí despavorido hasta desfallecer. En la pesadez de mi espalda acabó la noche. Vomité aquel alacrán y me miré a mí mismo boca abajo. Gracias. Gracias a ti, Fernando, por esta lectura en bichazá y en español que nos acabas de regalar. Y bueno, vamos a ir eh, corriendo a nuestra primera pausa musical que nos va a poner en nuestro queridísimo Rayo Cruz, eh, productor de este programa, y volvemos a esta charla con Fernando Valdivieso Magariño, poeta, joven de 25 años, que nos está regalando su palabra en este programa que es PES en el Surco. Vuelta después de esta pausa musical, recordándoles que nuestro invitado especial del día de hoy es Fernando Valdivieso Magariño, un joven del, del Istmo, de, particularmente de Juchitán. Y bueno, Fernando, preguntarte, en la semblanza que leíamos tuya, pues vimos que obtuviste una mención honorífica en el 2019 en, en los premios Casa, y que bueno, ha sido ya en el 2020 cuando obtuviste este premio por este poemario Yo estuve, Casa Vacía. Platícanos un poquito como... ¿De qué va ese poemario? Si tiene alguna temática en particular. Y también, eh, ¿qué se siente ser premiado eh, pues, en ese momento, me imagino, a tus 24 años, no? ¿A qué te compromete también tener, tener este premio, no? Claro, como, gracias, como, como joven, como adolescente, rayando en la adolescencia, este, pues es importante. Y es necesario también eh, que como estamos abanderando eh, una postura poética nueva, por así decirlo, entonces tenemos que comprometernos al 100%, no solo que sea por hobby, no solo que sea por, eh, por, por, este, por pasar el rato, eh, te tiene que ser algo comprometido, ¿no? Este, tenemos que estar al pendiente porque así como nosotros estamos conociendo o leyendo a, a gente que, que ya va más allá, también hay y ha de haber gente que, joven que está leyendo lo que nosotros estamos escribiendo, ¿no? Y qué mejor dejar como esta, esta reseña o esta idea ya, ya muy cimentada o ya bien estructurada, ya bien estructurada para que también ellos puedan, como nosotros, este, crear poesía nueva, ¿no? Es, es, y también, por ejemplo, cuando llega el, el, el premio, llega, llega la idea de Premios Casa a, a, a mí, pues la verdad fue, fue mágico, no, no supe cómo cómo reaccionar, no supe cómo responder, porque en el 2018 yo había metido mis, mis poemas eh, de una forma muy, muy, muy este, inocente hasta cierto punto, este, y pues obtener una mención honorífica para mí fue algo gratificante porque me hizo entender que lo que yo hacía estaba gustando, ¿no? estaba haciendo ruido estaba dejando eco en alguna persona o en un grupo de personas que estaban leyendo este trabajo. Entonces eso me hizo que para mí siguiera escribiendo, siguiera eh, eh, alimentándome, siguiera leyendo poesía, siguiera leyendo novelas, siguiera leyendo historias. Y para el 2020, porque, porque en el 2019 no envié trabajos, no, no, no mandé, no sé por qué, pero no lo hice, y para el 2020, cuando ya metí el trabajo y, y, y, y salgo, salgo premiado, salgo con, con esta bandera, ¿no? De que Fernando pues obtuvo el premio Casa, pues fue, la verdad, muy, muy, muy, muy gratificante para mí darme cuenta que de verdad el trabajo que yo estaba haciendo, sí, de verdad, estaba teniendo, ya estaba reafirmando lo que yo había entendido dos años atrás, ¿no? Y es, esto, pues, muy bonito. Y el poemario en sí, Yo estuve, yo estuve eh, Casa vacía, eh, para mí habla acerca de mi persona. En el zapoteco, como en varios idiomas, eh, es morfológico, ¿no? Las casas tienen partes corporales, como por ejemplo, y que yo cabeza de casa, de cheyó, espalda de casa, roayó, la boca de la casa. Entonces yo me utilicé como metáfora de una casa, no para describir todo mi proceso. Estoy muy joven, pero ya estuve casado. Entonces, entonces ya este ya pasé por un proceso también por ahí este muy adelantado, muy promiscuo. este y pues esta idea la canalicé, ¿no? Todo el proceso que uno, que uno atraviesa eh, cuando, cuando se casa, cuando, cuando ya vives en comunión con una persona ajena a ti y en esta edad muy, muy, muy joven. Entonces me, me identifiqué a mí como esta casa, me transformé en una casa que, que guardaba ecos y que también los sacaba, los expulsaba, ¿no? Hablé acerca de... De, de tristezas, de alegrías, de llantos, y de un recuerdo que nunca sucedió. va, que Creo que es muy doloroso cuando pues, uno entiende o comprende la idea de un, de un, de un momento, pero sabe que no va a suceder, ¿no? Y, y pues eso mandé, y probablemente el que lo leyó estaba igual de triste que yo, y dijo, este tipo, ya que se lo lleven, que se lo den, porque me, me voy a morir también, al igual que este tipo de amor, ¿no? Entonces, tal vez por eso y por ello creo que este, surgió esta situación de premios casa con yo estuve, casa vacía. Suena bastante interesante ahí esta colección. No sé si tienes una muestra de, de este poemario que nos puedes leer. Por supuesto, por supuesto, este, claro que sí. Este, tengo, eh, puedo leerles el poema que lleva por título Casa Vacía, yo estuve. Mientras que estemos buscando, pues nada más para recordar a nuestro público que estamos en este momento también en un fondeo ¿no? para recaudar fondos para el siguiente poemario, ¿no? que reúne uh, 12 autores, 12 poetas de lenguas originarias aquí en Oaxaca y este fondeo se encuentra en la plataforma de donadora de poetas indígenas. Gracias. Ok, eh, bueno, eh, di di Jiguka di de dilani, yo estuve, gigucca dos cuidi, visado de Angola, nevene, negie, ne musado de la giabi, ya gitenieca, nezquidi, si Ne adica, gigucca que ni que no ya dos tuba diosi. Ni ya gido velegi. vini du. Que ya tobi lo que alisana a stobi. Que ni da tuvani gi kichive. Stigenda shelladu. Que ni lua jaike. Que ni jaluzitu. Que no se lugna abidana. Que ni kichi gi lugiadu. Que ni ugasti este poema se llama Casa Vacía. Cuando fuimos niños, construimos un tag majal con lodo y piedra de río. Caminamos por calles de cerdos malabaristas y niños semidesnudos. Cuando fuimos niños, crecimos sin pensar. Vestimos a nuestros padres con guirnaldas de flores. Bebimos el agua del compromiso y nunca vimos el braille de Dios. Y no miramos juntos las estrellas sobre aquella casa de lodo. No dormimos uno sobre el brazo del otro y no partimos el pastel blanquísimo de nuestra boda. Ni llovieron pedazos de papel en mi cabeza y no escuché tu voz de un extremo a otro. Y no me persignó mi abuela y nunca amaneció sobre nosotros y no hubo nada, pues nada fuimos. Gracias. Gracias, Fernando, pues ahí queda la constancia de que, de que tienes un trabajo muy, muy serio y muy, muy profundo también, ¿no? Y bueno, pues además de luego tener Verbo, Raíz, Poesía Originaria de Oaxaca, donde te vamos a poder leer, por supuesto, queremos también, Oliver y yo, ahí tener este poemario tuyo de, de casa vacía y, y pues eso, seguir, seguir conociéndote más, Fernando, y seguir conociendo tu, tu trabajo, pero bueno... Sabemos que además tienes ahí, eh, pues eso, como mucho trabajo también en, en la promoción del uso de tu lengua, que es claro. el bishasá. Nos decías antes de entrar al, al aire que ya no te da la vida con tanta cosa que haces, pero bueno, a tu edad, <risa> este, pues la energía ahí, ahí está, ¿no? Entonces, Fernando, queríamos preguntarte también, eh, ¿por qué desde tu perspectiva, desde tu experiencia de vida, yo creo, es, es importante como recuperar el uso de nuestras lenguas originarias, porque un joven como tú se dedica también a la promoción del Dishasá. A mí es súper necesario, ¿no? Ya que, ya que la cuestión este, de no revalorizar, sino que promover la lengua, es que aunque siempre se da la idea en todos los medios, en todos los momentos de que se está haciendo algo eh, en los organismos este, estatales y nacionales, no hay en verdad un cambio, no hay agentes que estén enseñando, que estén fomentando, que estén promoviendo la lengua desde sus contextos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo como trabajador de la educación, eh, yo trabajo en una comunidad, en los fresnos San Juan, Mazatlán, eh, y en esa comunidad hablo a mi Mije Bajo, entonces, este, creo que muchas veces es un recurso que debería ser distinto eh, para ayuda, ayudar y coayudar en, en el aprendizaje y en el fomento de la lengua. Eh, no sé, eh, no lo veo mal, pero tampoco debería estar como que aunado la idea de que un zapoteca esté enseñando con un proyecto como el peteo eh, en una comunidad donde no se habla su lengua, su idioma, ¿no? su lengua materna. Entonces, este, los espacios donde se ocupan hablantes, este, escritores de su propia lengua, deben ser esos, sus propios espacios, ¿no? sus propios contextos, para que ellos ayuden a enriquecer, y creo que así yo lo he visto, eh, he visto la idea de... de, de de aprender a escribirlo, a leerlo, a interpretarlo para con los jóvenes que en este caso yo tengo una hija, tengo sobrinos, tengo vecinos, con los que yo quisiera y quiero compartir y estoy compartiendo eh, parte de la literatura para que no sea solo como esta idea de, sí, hablo zapoteco y lo ocupo para que me den una beca, lo ocupo para que me den un espacio, ¿no? Revalorizarlo también desde la idea de ellos, no replantear el pensamiento, no solo utilizarlo como esta bandera de decir que ya lo hablo y lo voy a utilizar para con una beca, vuelvo a repetir. No, es que debes, debemos estar orgullosos de hablar la lengua, debemos enaltecerlo, debemos llevarlo siempre presente en todos los momentos, en todos los ámbitos, porque si no lo hacemos nosotros, o sea, ¿quién? O sea, la pregunta es, nosotros mismos tenemos que darle